un imbécil y yo soy un imbécil, nos llevamos bien, será casualidad, así estemos tristes o estemos bien alegres, nos gusta tu estar y simplemente estar, a pesar de que me da paja que no me parece hablar de lo mucho que piensas en que te quieres matar, te quiero contra todo y espero no lleves a cabo tu ¿Qué me harás llorar? Hacer la tele pero ya no estás te Fuiste sin hablar Escapas los abrazos Y también los vasos juntar Espero que te vuelvas para más y si una tarde llamas Porque tienes ganas de charlar Yo no tengo problema Mientras no me quieras secuestrar Al verlo todo negro Hacerme sentir mal Porque sé que tú te quieres Que eres un imbécil y yo soy un imbécil. Nos llevamos será casualidad.